¿Qué pasa amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va su día? Espero que muy bien. Y si no, pues distraiganse un rato, ¿no? Vayan a darle una vuelta al parque y vayan a mejor pelota. O yo que sé, sí, pero distráiganse. El día de hoy vamos... Bueno, ya lo vieron en el título, entonces ¿para qué les digo? No? no, no, no. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema controversial, ¿vale? Vamos a estar hablando de los solteros ventajas y desventajas pero no puedo hablarles sobre los solteros sobre el amor sin antes ponerme una buena pinta ya vuelvo, vale listo amigos, ya agradece nada más que si sí, empecemos con este temazo ¿no? God is love. soltero, como sus siglas lo indican significa Solamente te la pasas rogando a Dios por tu idónea. <risa> Yo no sé, así se llama, ¿eh? no, no me culpen a mí, ¿vale? Esta es una organización sin fines de lucro que se encarga de reunir a todos los solteros de todo el mundo para guiarlos en el camino y que puedan encontrar a su pareja. Antes de seguir, déjame decirte que si tienes pareja, salte este video, ¿vale? Salte. Te, te doy tiempo. vale Bueno, si terminan contigo en la próxima semana no me culpes Pero igual ya, ya, ya vas a tener experiencia Ya vas a ver qué hacer ¿vale? ¿No les pasa que cuando estás soltero Nadie te quiere? ¿Verdad? Ni una sola mosca se te acerca porque se muere Nadie en el mundo Se te acerca a nadie, le gustas Y nada, o sea Creo que ni a tus propios amigos Les caes bien Pero nada Cuando tienes pareja, ahí sí Hasta las moscas quieren estar atrás tuya A cada rato ¿Qué pasa, Manu? Déjense feliz con la pareja que tienen. Cuando estás soltero te vuelves eh, experto en consejos de amor para tus amigos. Eres el consejero de ellos, pero eso no aplica para ti, porque a ti nunca te funcionan esos consejos. Lo mejor de estar soltero es la libertad. Tienes libertad de hacer lo que sea. Nadie ve tus papás en permiso. Pero literal, puedes acostarte a la hora que quieras Porque no van a estar molestándote Puedes despertarte a la hora que quieras Jugar lo que quieras a la hora que te quieras Y salir con los amigos cuando tú quieras Siempre y cuando tus papás tengan permiso <risas> Tienes tiempo para hacer de todo Tienes tiempo hasta de sobra, mano De verdad, tienes tiempo para hacer ejercicios Para comer, para jugar Para salir con los amigos Para ver Youtube para estar en las redes sociales Para todo y disfruta eso porque cuando estés casado no te van a dejar ni un, ni un solo momento, ¿vale? Disfruta eso porque cuando estés casado, hermano, cuando te cases, no te van a dejar salir a la calle sin permiso. Ni a la tienda de... A la par te van a dejar salir de sin permiso. Así que disfruta tu libertad y todo el tiempo que tienes, ¿vale? Y hermano, esposa te tiene vigilado no te deja salir. Deja en los comentarios un, un pulgar arriba y nosotros te vamos a ayudar, ¿vale? Una desventaja de estar soltero es que estás más solo que le has puesto al Pablo cuando escribió las cartas. De verdad, o sea, cuando estás soltero, casualmente, cuando tú estás soltero, tus amigos no. Entonces, cuando tú tienes tiempo para salir, ellos no tienen tiempo para salir porque están con sus novias. Vale, entonces, es una pequeña desventaja. Hay tres clases de solteros. Los que se pasan viendo memes y se pasan en las redes sociales. Los que les quedó de experiencia lo feo y van al gimnasio a hacer ejercicio. Y está la clase de solteros que sube videos a YouTube todos los miércoles, viernes y domingo. Le pasa a un amigo, ¿vale? Cuando una chica está soltera es como si tuviera un papel pegado a la frente que dijera disponible para todos. Y créeme que todos, todos, absolutamente todos... Le van a caer a esa persona si está soltera. Un soltero sufre con la misma pregunta a diario. ¿Ya conseguiste novia vos? ¿Conseguiste novia? ¿Ya conseguiste novia? Como que ya viene siendo hora, ¿no? Díganme si es cierto o no que cuando el pastor está predicando sobre los solteros y que van a encontrar pareja, todos se emocionan. Pero casualmente, esa predica, esa visión o lo que sea, no te cae a ti. A los demás solteros sí, pero a ti no. O sea, estás al lado. No hay mujer más chismosa que una mujer soltera, de verdad. Cuando una mujer está soltera hasta parece que tiene su grupo de whatsapp que dice chisme. Cuando encuentran pareja eso ya no aplica, ya no lo hacen. Pero cuando está soltera, sí, y todos los días, ¿eh? Un amigo siempre va a estar para ti, pero cuando ese amigo consigue pareja, uh, no parece que está en la cárcel. No lo dejan salir, no te habla, no hace nada y simplemente se mantiene con su pareja. Saber si porque la quiere mucho o porque no lo dejan salir si tienes un amigo soltero cuídalo mucho y disfrútalo porque cuando consiga pareja hermano ya no, te va, ya no lo vas a ver otra gran ventaja de estar soltero es que nadie te cela puedes estar con las personas que sea y nadie te va a hacer un gran escándalo ni te va a celar por nada bueno amigos hasta aquí el video de hoy sé que es corto pero lo más importante es el mensaje del final o sea es, recuerda que hay una pareja una persona predestinada para ti no te aceleres, no te impacientes y no te emociones tampoco. Disfruta tu juventud, que esa persona que hará tus días más felices llegará. Y cuando esa persona llegue, dale sin miedo, sin miedo al éxito, papá. También recuerda pedirle mucho a Dios por esa persona que tú quieres para tu vida. Porque el que sueña en grande, a sí mismo Dios se lo dará. Pídele a Dios por tu pareja tal y como la quieras y Él te la dará. Pero sea paciente y por mientras disfruta tu juventud, disfruta tu proceso. No olvides darle like a este video si te gustó, comentar, compartir y suscribirte. Si tienes más ideas, pues puedes dejarla en los comentarios. No olvides que tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y todo eso. Si quieres seguirme, pues están en la descripción. Allá te espero. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, sister. Nos vemos en una próxima aventura, en un próximo video. Bye, bye.